Pues el auto de bienvenida de Deuda me ha parecido muy genial, ha sido muy acogedor. Nos han abierto los brazos a un país que muchos no conocemos y nos sentimos muy agradecidos por, por ello. Con mi máster en MBA espero obtener las herramientas fundamentales y necesarias para emprender mis mi proyectos, mis trabajos eh, en esta sociedad tan competitiva que tenemos en estos momentos. Elegí EUD Business School para estudiar el Máster en Finanzas porque luego de recibirme eh, estuve viendo cómo poder seguir formándome y me pareció una gran opción. El acto de bienvenida me pareció muy interesante, súper informativo y lúdico que nos permitió conocernos entre todos.